Vecinos de la zona Villa Victoria, donde se realizó el cruel accidente de tránsito donde fallecieron ocho personas, manifestaron que este fin de semana a las 10 de la mañana sostendrán un empleado para acordar si la suspensión de la realización de la entrada folclórica se lleva por un término de ocho días o un año. Vecinos piden llevar el duelo por un año. Y lastimosamente, pues ese accidente ha perjudicado, ¿no? Ha perjudicado y la gente no quiere que haya... El, la entrada folclórica no ya ha habido ya han sido a margen de eso creo que ha habido si no me equivoco otras tres oportunidades que las hicimos a es muy pendiente no y han tomado también la sesión que esta tarde poner un cartel porque ir a las autoridades para que cubran y son pues muelles nos ponen es una vía crucis no porque todos los servidores eh, servidores públicos tienen la obligación, creo, al menos, de dotarnos seguridad vecinal, la seguridad de libre transibilidad. Anoche tuvimos una velada en frente de las oficinas de la Asociación de Conjuntos Folclóricos donde la petición de los vecinos dicen, un año, desde esta mañana en unos medios de comunicación, la presidenta de la asociación dijo que va a ser este sábado que van a hacer la, la entrada. Estamos en incierto toditos nosotros. Yo creo que va a haber una asamblea, hay una asamblea del día sábado, de todos los vecinos en el Gualparrimachi a las 10 de la mañana. Por favor, les invito a todos los vecinos, así como estábamos reunidos anoche, reunirnos mañana a las 10 de la mañana en la Plaza Gualparrimachi. Además, la Junta de Vecinos exige que la subalcaldía de la zona, Max Paredes, realice el corte de la vía de la avenida Virrey Toledo, por ser una avenida pendiente y al ubicarse además una unidad educativa, San José en ese sector y al existir más de tres accidentes de tránsito en esa zona Nosotros hemos sido responsables incluso indicando a autoridades al alcalde de la Max Paredes que pertenece a este distrito que sea solamente la Visey Toledo de su vida en esa situación y nunca han hecho caso Lo otro de esta situación eh, también ha sido ayer muy irresponsable al indicar que esta movilidad pertenecía a algún sindicato a la red ATV, pero esta mañana la policía ha sido muy responsable en esto, porque esta movilidad no pertenece a ninguna de las instituciones tradicionales. Mientras, la subalcaldía de la zona Max Paredes señaló que la solicitud será analizada junto con la dirección de transitabilidad, para ver si es viable ese cierre de esa ruta hasta el momento. Se sabe que la subalcaldía rechazó la petición de los vecinos. Nosotros estamos a, vamos a realizar una inspección para ver las medidas preventivas dentro de la vía, ¿no? Porque ustedes saben las características de este lado de la ciudad, nos llama a tener subidas no, pendientes, y eso no lo vamos a poder erradicar, porque son las características geográficas de la zona. Vamos a ver algunas barreras que vamos a tener que tomar, que son parte de la vialidad. Estas imágenes proporcionadas por la familia de una de las víctimas del accidente en Villa Victoria da cuenta que el chofer que cobró la vida de siete personas en ese sector habría retornado al lugar seis horas después del hecho, acompañado con encargados de la grúa. Llega con un video indicando que, enterándose que el tío no parecía, ha bajado, mira, era 4 de la mañana y estaba en la grúa y había un hombre más, ¿no? Y ellos de desesperación lo golpeaban pensando que era el chofer y esta mañana yo despertando, me veo en las noticias la foto del chofer y sé que es él, ¿no? Porque él se le ve... La familia se dio cuenta de este hecho una vez obtenida la identidad del chofer del microbús que cobró las siete vidas de los fraternos de los caporales brillantes. Se puede hacer un estudio, ese video que han grabado mis primos, el de la grúa la indicó que era su ayudante y el de la grúa la ha hecho escapar, no han podido agazar. No me parece justo que haya complicidad de parte de esas personas que tendrían que ayudarnos y colaborarnos en entregar a esas personas que matan gente. La familia afectada se dirigió al chofer y le pide que se entregue a la justicia. Que se ponga la mano al pecho. Ha dejado harta familia. Ha dejado esposas embarazadas. Ha dejado un hijo sin madre. Ha dejado un padre. Sin... Un hijo sin esposa sin padre. Que tenga un poquito de corazón. Se entregue a la policía. Bueno, acá tenemos a este sujeto en tres facetas. Para ver, por favor, que ustedes nos colaboren. Quien sepa del, del paradero de este sujeto, Wilson Copa Chávez, de 36 años, acá tenemos prácticamente la foto de este irresponsable. Este ha sido identificado como el conductor del vehículo. que... Lastimosamente ha protagonizado este hecho que han muchas familias. Interpol está tratar de la búsqueda y captura del conductor responsable del accidente protagonizado en Villa Victoria. Recordemos que el saldo de personas fallecidas es de siete, todos de la Fraternidad Caporales Brillantes. Prácticamente con un control, lo que significa los controles de trancas, controles de, de los departamentos de análisis criminal, donde se han movilizado, están movilizados en, apoyando el trabajo de la eh, dirección departamental. De, y de la Dirección Nacional. La policía se contactó con sus pares de Argentina para dar con el paradero del ah, chofer no, en caso de no, que no, este no, haya fugado no, no, a ese no, país, no, todavía es que según los datos este sería de doble nacionalidad. Se información con la Policía Internacional de Interpol para establecer algunas pautas en relación a que este sujeto sea habido y sea puesto a disposición de la justicia ordinaria. En nuestro país. La policía boliviana continúa tras la búsqueda de Wilson Copa Chávez, de 36 años, quien huyó después de haber impactado su motorizado en ese sector, que este sábado tenía previsto vestir sus galas en su entrada.